Muy buenas noches a todos y todas. Muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros hoy día. A nuestros panelistas, familiares, amigos. Y también quisiera darles las gracias a nuestra casa, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Les comunico que estamos siendo transmitidos por YouTube Humanidades TV, eh, también por eh, Facebook, USTV.cl, el canal de las universidades estatales y, eh, y, y su YouTube y su canal de YouTube, el canal 123 de Sapin TV y el canal 14.3 de Televisión Digital en Santiago. Nuevamente, muy bienvenidos y bienvenidas al NUTRAN que hoy nos reúne, Pueblo Mapuche y Prisión Política el caso de Gastón Collinao. En un momento tan complejo para el país y todas las personas que vivimos en este territorio, con una pandemia que sigue golpeando a nuestra gente, así como la crisis económica, y al mismo tiempo de elecciones en unos días más, no nos podemos olvidar de un tema que aflige profundamente al pueblo mapuche y a todos aquellos que entendemos que este es un problema de todos y todas. Eh, hoy tendremos con nosotros eh, cuatro invitados o cinco eh, primero a buen antileo de la plataforma política mapuche candidato a constituyente por escaños reservados aquí en la región metropolitana a rosa Catrileo abogada de la universidad católica de temuco defensora de causas mapuche y asesora de comunidades en recuperación de tierras y socia de la comunidad historia mapuche también a la a Karina Riquelme, abogada defensora de derechos humanos y litigante de causas mapuches, tales como la operación Huracán, por ejemplo. Y finalmente, y, y muy importante, eh, al vocero de Gastón y a su madre nos, eh, nos acompañan esta noche. El formato de este NUTRAN será que cada panelista hablará entre 12 y 15 minutos, así ocuparemos una hora escuchando... Y luego tendremos media hora para hacer preguntas y consultas. Les pedimos eh, que por favor vayan dejando las preguntas en el Facebook Live, por donde se está transmitiendo. Ahí, ahí sí. Intentaremos, re intentaremos responderlas todas. Eh, le doy la palabra a nuestro primer invitado, que es eh, Aliwen Antileo. Hola, Aliwen. Hola, Mari Mari Compuche. Mari Mari Pupení, Pula Man. Eh, yo soy el Antileo de la región metropolitana, candidato a constituyente por el escaño reservado por el pueblo mapuche. Eh, agradecer la invitación y saludar en particular a la a la, rembuena, a, a la, a la madre de, de Peña Buenaventura. Eh, bueno, en general, el, la prisión política. Eh, ha acompañado al movimiento mapuche y al pueblo mapuche en los últimos eh, 25 años, desde poco más, incluso desde el inicio de la transición. Este es un, es un hecho y es un fenómeno permanente eh, del avance y de la resistencia del pueblo mapuche. Y esto se debe principalmente a dos grandes cuestiones. Eh, dos grandes eh, decisiones políticas. ¿ya? Eh, una que dice relación con que el Estado de Chile y aquellos que detentan hasta ahora el poder político y económico han tomado la decisión de perseverar con un modelo de, de crecimiento económico, con un modelo capitalista y neoliberal de, de desarrollo. Esa es una gran decisión. Y en segundo lugar, eh, estos mismos sectores y el Estado de Chile han negado la participación de nuestro pueblo en aquellas instancias de toma de decisiones, de toma de decisiones políticas y económicas. Por lo tanto, estos dos hechos han configurado un escenario de conflicto permanente que no ha disminuido, sino que se ha acrecentado y por eso entonces se ha extendido el conflicto mapuche que es un conflicto de resistencia, es un hecho de resistencia para, para sobrevivir como pueblo y por otro lado para ampliar nuestros, nuestros derechos colectivos. Entonces, ¿a qué se debe de que se, se perpetúe este modelo económico? Se debe a que durante la transición post dictadura, eh, los sectores de derecha mantienen el modelo, es su modelo, les ha beneficiado principalmente a ellos, eh, financiaron estas empresas, eh, estas grandes empresas financian sus su partidos y sus representantes, y también posteriormente eh, los sectores eh, que habían sido oposición a la dictadura, hay importantes sectores dentro de ellos, dentro de la concertación específicamente, que adoptan la decisión de continuar con este modelo económico. Y este modelo económico se basa principalmente en, en un enfoque extractivista eh, de, de, de la economía, o sea, una economía abierta hacia el exterior, hacia el Asia Pacífico principalmente, y nuestro papel como país es de eh, entregar o suministrar materias primas con poca elaboración. Eso es básicamente. Y en este caso entonces tenemos... Temas de minería, de energía y forestal. Esos son los grandes, los grandes eh, por así decirlo, actividades económicas. Y eso ha entrado y entró, desde el inicio de la transición entró en contradicción con los anhelos de nuestro pueblo. ¿Qué planteaba nuestro pueblo al inicio? De la transición plantea entonces derechos colectivos, autonomía, autodeterminación, derechos lingüísticos y restitución territorial. Eso fue lo que se planteó y por lo tanto en eso se mantuvo y se mantiene todavía y se ha acrecentado este tema. Lo que ha pasado es que los sectores, eh, por así decirlo, que tienen el poder económico también han permanecido en su decisión de mantener este modelo y para eso entonces eh, nos ven a nosotros como pueblo como un obstáculo para el crecimiento de ese modelo. Y ante eso, entonces, el, la lógica que aplica es la de eh, criminalizar la demanda, la protesta social, la legítima protesta social, después judicializarla y posteriormente reprimirla, ya sea con violencia por parte de los, de los cuerpos policiales y militares ahora, y por otra parte, entonces, el encarcelamiento de aquellos que protestan. En este caso de nuestro pueblo. En eso como contexto general. Ahora, ¿cómo se ha dado eso en la práctica? En la práctica, más o menos, esto tiene cifras de alrededor de 500 de nuestros hermanos que han pasado los últimos 25, 30 años por la prisión política. ¿Ya? Eh, y en un comienzo, y todos los gobiernos, y todos los presidentes, y todos los voceros de gobierno, han planteado que no se trata de una prisión política, que son delitos comunes, que en Chile no hay preso. política. Esa fue una primera barrera de, con el objetivo de estigmatizar a aquellos que protestaban. Y por lo tanto, entonces, eh, nuestro primer objetivo en esos años, 90, al, 90 y, al 2000, fue eso, de darle la condición y carácter de preso político. Eh, porque su motivación es política, su motivación... Eh, Dice relación con una protesta, dice la relación con la reivindicación de derechos colectivos y no individuales. Y por lo tanto, ese fue un primer elemento. Ahora, ¿qué, ¿qué era lo que sucedía? Era que las denuncias que nosotros hacíamos, como organizaciones y como comunidades, como personas individuales, no, no eran consideradas, por así decirlo. O sea, al principio se agrede en la protesta social, se reprime y las personas quedan heridas. Pero... Eh, no aparece ni siquiera en televisión. Los primeros heridos en el movimiento mapuche no aparecen en televisión, no aparecen en la prensa, son silenciados, invisibilizados. Año desde el 98 más o menos hasta el 99. Son los casos más graves solamente son los que aparecen. Pero hay una serie de heridos, de detenidos, de apremios ilegítimos, que se desarrollan eh, en el más absoluto anonimato. Ante eso... En el año 2000, más o menos, finales del 99-2000, tomamos la decisión de hacer tres denuncias con un solo informe de violaciones a los derechos humanos recopilado por las comunidades que reivindicaban territorio y se presentaron en el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, en la Comisión contra la Discriminación, contra la, la, la, la discriminación y el Comité contra la Tortura. Eh, presentamos tres informes y acompañamos más o menos unos 50 casos y dentro Ajá. de eso acompañamos el de prisión política y ahí establecimos que era prisión política eh, que se aplicaban eh, leyes como la ley antiterrorista como la ley de seguridad interior del estado con el fin de hacer más gravosa la la, la, la pena y la y, y por así decirlo más dura la persecución penal porque dado que son tipos penales de excepción, figuras penales de excepción, entonces tienen, por así decirlo, mecanismos que son más duros, o sea, como eh, la prisión preventiva se puede obtener más fácilmente por parte del órgano persecutor, y también es más difícil obtener la libertad por parte de la persona que está detenida. Entonces, por una serie de mecanismos jurídicos, seguramente eh, Karina va a explicar mejor el caso específico de, de, del tema de la ley antiterrorista. Pero ese hecho... Eh, se fue desarrollando de esa manera y fue creciendo el número de comunidades en resistencia y por lo tanto fue creciendo el número de presos y por eso en un lapso de 25 años han habido más o menos unos 400 a 500 presos políticos y ahí entonces eh, eh, existieron dos grandes mecanismos como para hacer frente a esa situación uno era el social el inmediato, el de la familia, el de la comunidad y el de las organizaciones y, y todos ellos fueron llevados adelante eh, con el objetivo de atender las primeras necesidades del preso y también de su familia muchas veces los presos eran padres de familia y por lo tanto su detención significaba un alto costo eh, para la familia directamente y para la comunidad cuando también eran dirigentes entonces el movimiento social apoyó eso las organizaciones, las comunidades, se crean comités de apoyo a los presos políticos, Mapuche, eh, y se moviliza en torno a eso. Se les da el carácter de presos. Son nuestros presos. Por eso decimos, son nuestros presos políticos. Y ahí, la de, en, en, el, el, en los ámbitos internacionales, nuestras discusiones eran respecto de, de validarlos como presos políticos y el Estado de Chile, eh, de quitarle esa categoría de presos. De desconocer la prisión política. entonces eh, ante eso nosotros planteábamos, incluso una vez lo hicimos eh, personalmente a la, a la entonces presidenta Bachelet, que, de, que fue en calidad de jefe de Estado a, a Ginebra, al Comité de Derechos Humanos, y ahí plantean de que en Chile no habían presos políticos, y ahí se le planteó directamente a ella, se le dijo, con el criterio que usted plantea de que en Chile no hay presos políticos, porque los mapuches reivindican territorio eh, derechos colectivos y derechos políticos, eh, Nelson Mandela tampoco habría sido preso político. Porque el Estado de Sudáfrica jamás reconoció la calidad de preso político a, a, a los dirigentes del Congreso Nacional Africano, que protestando por la situación de su pueblo, el pueblo en este caso africano de color, eh, nunca les reconoció esa calidad de preso político. En circunstancias que la mayor parte del país, de África y del mundo, le dio esa categoría. Y nosotros hacíamos valer eso y lo seguimos haciendo valer. El criterio es lucha por derechos sociales, colectivos y políticos y nunca por un fin personal, de lucro personal o de interés personal. Y en ese sentido, entonces, con, ese, con esos criterios nosotros avanzamos en ese proceso. Todos los años acompañando antecedentes y después posteriormente. Eh, cuando digo todo, o sea, cuando digo que avanzamos, lo digo porque se, creamos una Comisión Mapuche de Derechos Humanos en Cañete y también específicamente la organización coordinadora de Araucumayeco continuó a lo menos tres o cuatro años entregando los informes a Naciones Unidas y también acá en Chile. Después del 2010 se crea el Instituto de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteábamos ahí? Hay una serie de hechos de violencia de parte de funcionarios del Estado en ese entonces el argumento, y todavía el argumento que ocupa Chile para defenderse como Estado, negando la, la, la, la violación sistemática, permanente, grave y profunda, extensiva, de los derechos humanos, tanto de la población ahora chilena y también mapuche, ellos se excusan siempre diciendo es que hay investigaciones en curso de carácter administrativo interno de carabineros, de la policía, y también hay causas judiciales que se encuentran en curso. Entonces, es bueno que la opinión pública sepa de que las investigaciones de carabineros en los últimos 10 años internas respecto de violaciones a los derechos humanos tienen un porcentaje de concreción de resultados de entre un 3 y un 5%. O sea, de 100 investigaciones que se realizaron, a lo menos en el caso Mapuche, solamente se estableció que había irregularidades en el procedimiento y protocolo de allanamiento o de detención en cuatro casos de 100 denuncias. Entonces ustedes, ¿sí? Al igual, te aviso que te quedan tres minutitos. Bien, entonces en ese caso es por eso que nosotros, junto con señalar de que existe una serie de, de hechos que hay que modificar, ya sea tanto por el Ministerio Público, eh, por eh, la, las eh, fiscalías, en este caso, el Ministerio del Interior, que son los entes a cargo, y principalmente el tema de, también de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, lo principal es modificar precisamente las estructuras económicas y políticas, darle poder político a nuestro pueblo para poder atender entonces nuestras necesidades de desarrollo económico y de desarrollo cultural. Ahora el tema principal es el tema territorial el tema principal en este caso que ha generado la prisión política y por lo tanto ahí se debe establecer un mecanismo claro en esta futura convención para que para que se le dé un mandato a, a los tres poderes del estado para que en conjunto con las comunidades en resistencia se establezca un cronograma de restitución territorial de los territorios ancestrales y por esa vía entonces eh, se se saque una de las causas principales de que ha sido objeto eh, y que ha tenido como consecuencia la prisión política. Eso por una parte. Y, y en segundo lugar, entonces, el tema de la participación política, en este caso territorios autonómicos y eh, mayores grados entonces de decisión en lo que, en lo que eh, dice relación con nuestra, las materias y las políticas públicas que nos afectan directamente. Este es entonces el desafío, o uno de los principales desafíos ahora para esta convención, y pensamos que podemos avanzar en eso. Entonces, eh, mientras tanto, mientras eso no se resuelva, la protesta va a continuar y lamentablemente van a seguir habiendo hermanos y también compañeros que van a eh, seguir siendo lamentablemente detenidos. Eso. Muchísimas gracias, Ali Wen. Eh, por este resumen un poco de la lucha que se ha dado en términos de derechos humanos contra los contra la, el encarcelamiento de, de los hermanos mapuche acá ahora le vamos a dar la palabra a Rosa Catrileo que ya la presentamos así si que te paso el micrófono Rosa también Ros. como ya me presentaron mi nombre es Rosa Catrileo soy abogada y circunstancialmente, en este contexto en el que nos encontramos, también candidata constituyente por los escaños reservados mapuche. Yo vivo aquí en el Hualmapu, estoy en Temuco, en la ciudad de Temuco. Mi, mi comunidad de origen está en. es Ayllán Marillán, del sector Tromen Huichucón, también de acá de la comuna de Temuco. Y bueno, eh, como bien señalaban, estudié acá. Eh, y me han invitado un poco para contextualizar lo que está viviendo, se está viviendo un poco en el y Hay un tema también de la prisión política que ese contexto implica. Y, y lo primero es señalar que efectivamente, tal como señalaba Aligüen, eh, hace mucho tiempo se viene viviendo la prisión política acá en el Gualmapu. Eh, tuve la posibilidad de participar en uno del, eh, yo creo que fue el primer comité por los presos políticos mapuches. Eh, que surgió acá desde el hogar Las Encinas, desde los estudiantes mapuches de la Universidad Católica y de la Universidad de la Frontera, eh, que fueron los que lideraron, ¿cierto? Y, y trataron, la idea en ese momento fue eh, posicionar el concepto de preso político mapuche después de la quema de los camiones del Humaco, ¿ya? Eh, y precisamente para dar cuenta y diferenciar la existencia de estos presos respecto de los otros que pudieran haber acá en el territorio, puesto que ellos surgían a partir de las de la demandas por reconocimiento territorial principalmente, pero también por los derechos colectivos que, de los cuales nosotros como mapuche somos titulares. Entonces ahí eh, surge el concepto también de Gualmapu. Yo me presento como parte del Gualmapu porque efectivamente este es el territorio mapuche, ¿Ya? Es aquí donde nosotros nos desarrollamos como pueblo cultural, so socialmente. Eh, y en este territorio del Gualmapu no existe una relación del pueblo mapuche con el Estado. Lo que hay es, son medidas que toma el Estado hacia el pueblo mapuche. ¿ya? Eh, también... Eh, si bien no hay un reconocimiento formal de este territorio, no hay una ley, no hay una constitución, no hay nada que diga este es el territorio mapuche del guanmapu, nosotros pensamos que en la práctica o en los hechos sí se da ese, ese, da ese reconocimiento eh, con la aplicación de medidas particulares para este territorio. Nosotros somos los principales beneficiarios, por llamarlo de alguna manera, y despectivamente de una manera, de la aplicación, por ejemplo, de la ley antiterrorista, de la ley de seguridad interior del Estado. Esta es una política que se viene dando desde hace mucho tiempo. Aquí las demandas mapuche, la protesta social, es criminalizada. Eh, por lo tanto, en la práctica, el Estado reconoce y aplica medidas especiales, pero no lo reconoce como como territorio mapuche. Eso es lo primero. Y como señalaba, eh, estas medidas que toma el Estado para el Gualmapu eh, tienen dos visiones. Una, separarnos como Mapuche. Uno están los Mapuches buenos y otros están los Mapuches malos. Para los Mapuches buenos, hay una política y una legislación paternalista, asistencialista, con medidas que siempre nacen desde el Estado. Ya sé el Estado sabe que necesitan esos mapuches buenos, necesitan cerco, necesitan mallas, necesitan eh, dinero para comprar vestimenta, porque eso también son los proyectos que ahora han financiado. ¿ya? Entonces se aplican esa, esa, esa, esas medidas especiales, pero por otro lado, para los mapuches malos, para aquellos que eh, reivindican los territorios, para aquellos los que reivindican ciertos... Eh, encaminarse a un, pro, un proceso de autonomía, de autogobierno eh, para aquellos que, que demandan los derechos colectivos eh, hay una política criminal eh, y esa política criminal o de criminalizar esa protesta es una, una reacción a, la, a una doctrina que contiene la misma constitución porque es esta do, doctrina del, del enemigo interno, de la seguridad nacional nosotros somos el enemigo interno, los mapuches somos el enemigo interno todo aquel que se identifique como mapuche, por el solo hecho de identificarse como mapuche, ya es un enemigo interno. Entonces, esa política criminal nosotros la venimos viviendo desde el retorno a la democracia. ¿ya? Eh, con esta ley indígena añeja que ya no, no da para más. Eh, la vemos, por ejemplo, también en la petición de estado de sitio que se hizo en febrero ¿ya? Y, que el, y que fue aprobada por la Cámara de Diputados con la abstención de una alamiena ahí hay que decirlo eh, y bueno y ayer con esta idea de, de entregarle cierto más facultades a la de ampliar mm. este decreto que permite a los militares eh, hacer una, una sociedad un apoyo cierto a los a agentes a de, del orden público a justamente este territorio ya ampliarlo así como en el norte se hace hay una, una colaboración para, para hacer frente al narcotráfico, para hacer frente a la trata de personas. Bueno, acá hay un, un se quiere pedir una colaboración para hacer frente a las demandas mapuche. En este contexto, cierto, surgen estamos viviendo acá procesos de recuperación en varias comunas, recuperaciones territoriales donde en estas recuperaciones territoriales hay una conciencia de, de este territorio propio, ya no se obedece incluso, o ya se está debatiendo el reconocimiento de esta división político administrativa del Estado, ya no estamos hablando de las comunas, sino que se está hablando de los LOF, de los Kiñel Mapo, y desde ahí se están tomando medidas, eh, medidas propias, eh, pero también estas recuperaciones están siendo objeto de mmm, bastante represión, y aquí también es donde entra en juego el Ministerio Público y la justicia, los tribunales de justicia. El Ministerio Público es, un, es una institución bastante desconocedora de nuestra cultura. Eh, me ha tocado eh, incluso presentar recursos de protección en, contra de, de, en alguna oportunidad en contra del Ministerio Público por vulnerar eh, nuestra espiritualidad, no querer entregar el cuerpo de una persona que había sufrido un accidente y querían tenerlo como tres meses ahí para medida, ¿ya? es desconocedor absoluto. Eh, no se permite, por ejemplo, si bien existen protocolos que facilitan el tema de la, de, del acceso al, a, a la salud propia a través de los machis, esos protocolos quedan en el papel, porque cuando se está frente a un caso simplemente se desconoce y no se permite el ingreso de, de, de los machis a los centros penitenciarios o, o incluso a los centros de salud, los centros de salud interculturales. Entonces el contexto en que nosotros nos encontramos, estas recuperaciones territoriales, como decía, están sufriendo también la represión. Eh, hay diversos allanamientos, han habido... Eh, abuso de la fuerza policial, que eso ya se ha naturalizado. Aquí eh, lo que sucede en el Gualmapu ya no es, no es eh, de importancia, no es de, de relevancia. Eh, se busca simplemente tomar las medidas para restablecer el Estado de Derecho como venden los, los, los discursos y los reproducen los medios de comunicación donde la sociedad en general tampoco hay un reproche al actuar del Estado respecto de esto y al, a esta criminalización de nuestras demandas. Ahora este proceso constituyente, como decía Ligüen, eh, tiene que hacerse cargo también de, de lo que nosotros llamamos esta restitución territorial, que es el principal foco en donde o de desde dónde nacen o de donde surgen, por decirlo de una mejor manera, los presos. Eh, por supuesto que se tiene que hacer cargo esta política de compraventa ya no da para más es necesario que se debata para dar una solución concreta a esto más allá de esas compraventas que lo único que están haciendo es fortalecer una especulación inmobiliaria eh, nosotros tenemos, una, tenemos creemos que el Estado debe hacerse cargo de esta restitución de la usurpación que se hizo del, del Walmapu eh, para eso podrán establecerse no sé eh, expropiaciones, reforma agraria, el título que quieran, pero hacerse cargo de, de, de esta problemática que da lugar a la existencia de los presos políticos. Presos políticos que, que, claro, en el discurso uno tiene mucha solidaridad, se ve que hay mucho apoyo, pero que uno sabe que el 80% de los presos eh, quedan solos con sus familias. ¿ya? La sola, solidaridad dura por un tiempo, dura por cuando se está en el auge del, de, del hecho que se trate, pero después los costos los asumen las personas con su prisión y también sus familias, las mamás, las mujeres, los hijos. ¿ya? Ahí hay, una, hay un tema que yo creo que igual es relevante, hacerse cargo de esa realidad. Eh, lo manifiesto de manera personal porque lo vivimos como familia, eh, 14 años firmando... Eh, por ley de seguridad interior del Estado sin poder trabajar y ahí no hay solidaridad durante 14 años ahí surge la solidaridad cuando se da el hecho puntual eh, también destacar aquí el rol de los abogados defensores penales eh, en una primera etapa yo recuerdo muy bien a Pablo Ortega Rodrigo Lillo, Jaime Madariaga haciéndose cargo de, esta, de estos presos políticos y ahora por supuesto Karina, Sebastián Saavedra Sip Sur en general eh, yo creo que son uno de los organismos que han contribuido, ¿cierto?, a visibilizar también lo que significa la prisión política, hacerse cargo también y asumir la defensa eh, eh, contra todo el aparataje estatal finalmente, porque no es solamente contra el Ministerio Público, porque aquí las querellas por ley antiterrorista o ley de seguridad internacional. Estás está muteada, ¿sí? Solo para unos segundos. Es. No, no, me quieren escuchar. No, sí, suele pasar, suele pasar. Así es que eso, también eh, ese es el panorama que se vive en el Gualmapu. Eh, yo solidarizo con la familia de Gastón. Eh, eh, sé que es difícil y, como digo, los principales costos finalmente los asumen las familias, las familias cercanas, eh, las mamás siempre vamos a estar ahí, así es que eh, mucho en eh, yo creo que este es un debate que también debe estar presente en la Convención Constitucional. La prisión política no puede seguirse naturalizando en el Walmart. Ya es como un preso más y da lo mismo, pero no es así. Eh, hay costos y estos presos no son gratuitos, estos son, pre eh, son presos eh, que vienen a dar cuenta de, de las demandas del reconocimiento de nuestros derechos y de nuestros derechos no individuales, de nuestros derechos colectivos como pueblo eso Lamien les agradezco no quiero eh, pasarme en el tiempo y por lo mismo le devuelvo la palabra a Lamien chal tumai Mañón. muchas gracias Lamien eh, muchísimas gracias por su presentación tan clara ahora tenemos un pequeño, eh, un pequeño cambio vamos a tener a la a la familia tenemos a vocero y a la mamá de Gastón con nosotros eh, entiendo que Karina va a ir de las últimas, ¿no? Eh, le paso la... le doy la palabra al vocero. ¿Marí, Mari, Mari. Ay, Mari Peña. Mai Mai la mien. Oh, Mari eh, ahí está la Lamien, ¿sí? Si no le damos la palabra a ella. Primero. ¿Cómo quieren? Sí. ¿Eh? Le damos la le, le damos la voz a Karina entonces. Mai Mai mien. Muy bienvenida May. Karina, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, gracias. Igual tuve una pequeña dificultad, pero ya estoy aquí. Hola Rosita, mucho gusto, la mía Machi, la mía Nora. Eh, bueno, les saludo a todos eh, y a todos también, la, la mía Nalihuen, también lo estaba escuchando mientras venía manejando, alcancé a llegar. Eh, bueno, eh, y escuchando atentamente los análisis que, que realizaron y que en definitiva muestran eh, la historia de lo que ha significado la utilización de eh, la institucionalidad para eh, mantener privados de libertad a quienes ejercen legítimamente sus derechos. Ya esa eh, historia que desgraciadamente eh, continúa a 2021 en un estado de Chile que se dice democrático, que ha firmado múltiples tratados internacionales de derechos humanos, donde a nivel de Naciones Unidas... Eh, camina muchos representantes eh, como un Estado que en definitiva respeta tanto a sus pueblos originarios como también es muy respetuoso de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, cuestión que en la práctica no sucede y que si bien se muestra a nivel internacional un país bastante eh, abierto y que no, te, que no mantiene conflictos de privados de libertad por razones políticas, eh, es un hecho que, bueno, gracias también a, a, la, a, a la prensa que ayuda a, a ocultar lo que verdaderamente sucede y también gracias a quienes son parte de la institucionalidad y que son parte de este sistema penal eh, que tiene una finalidad eh, de persecución de delitos, eh, una finalidad de mínima intervención social y que busca... Eh, eh, sancionar en el caso de que alguna persona cometa alguna transgresión eh, re, re, relativa a, al orden o al pacto social que hemos establecido como sociedad, pero que desgraciadamente esa misma institucional y las personas que lo integran eh, la utilizan para generar la prisión política en contra de quienes ejercen eh, sus derechos. Y ahí tenemos entonces a, a, a quienes son parte de la reforma procesal penal en Chile, eh, que es del año 2000 en la Araucanía en particular, eh, está el Ministerio Público, que tiene la finalidad de investigar delitos, tiene una ley orgánica constitucional especial que le otorga patrimonio propio y autonomía, y que una de sus principales eh, finalidades o, de la, o la línea en base a la cual ellos deben regirse es el principio de objetividad. Es decir, que ellos deben investigar tanto aquello que sirva para comprobar el delito y la participación culpable de quien es imputado, como también todo aquello que sirva para esculpar. Cuestión que en la práctica y a mis eh, 11 años de ejercicio legal litigando en materia penal, eh, puedo afirmar claramente que no sucede, que no se ha cumplido. Que desgraciadamente el Ministerio Público hoy día es un órgano que eh, es utilizado políticamente por el Ejecutivo y en definitiva para perseguir personas que están en contra de la línea de eh, los estados, en este caso nuestro estado en particular, un estado eh, que eh, ha establecido una política económica neoliberal y que cualquiera que entonces se plante en contra de esa política económica neoliberal es perseguido a través de querellas eh, y a través de el, la misma fiscalía que desgraciadamente eh, se ha hecho parte de esta política y que tiene que ver también con mucho de lo que está establecido en la propia Constitución, que es cómo se nombra, por ejemplo, a los fiscales eh, nacionales y que hay, como existe una intervención del Ejecutivo, en definitiva, la independencia ya no es tal. Y esa es la realidad que vivimos, eh, así que el Ministerio Público desgraciadamente no es un organismo autónomo y luego de eso tenemos el otro estamento tan importante como es el Poder Judicial, y en este estamento, eh, como es el Poder Judicial, supuestamente la base del de Estado de Derecho, del cual somos parte de este Estado republicano, es que tengamos jueces que sean independientes. Y aquí en la Araucanía, especialmente al sur del Biobío, diríamos, no solamente en la Araucanía, sino que al sur del Biobío, eh, la, eh, la judicatura, la verdad es que deja bastante que desear, y yo creo no solamente por un tema eh, de intromisión de parte del ejecutivo, sino que yo creo que aquí hay que ser súper claro en que quienes son jueces al sur del Biobío, particularmente quienes son nacidos y criados al sur del Biobío y luego son jueces, no pueden no tener alguna opinión de lo que acá sucede, por lo cual el sesgo que ellos tienen y que aplican no es un sesgo, no es objetivo, ya y eso uno lo ve en las resoluciones diariamente que sucede. Eh, que hay un racismo instalado en el poder judicial y un clasismo también instalado en el poder judicial que es claramente parte de la instalación de este poder, que es un poder colonial evidentemente, pero también porque no podemos eh, no hablar respecto de nuestros orígenes y de nuestras eh, preferencias y en este caso por ejemplo si nosotros pudiéramos analizar eh, a los miembros de las cortes de apelaciones eh, en las cortes de apelaciones se integran ministros que evidentemente no tienen una relación con las comunidades indígenas más pobres de las regiones tampoco han, estudiaron con quienes son, eh, estudiaron en las, en las escuelas rurales no, ellos estudiaron en el colegio adventista eh, se relacionan con los latifundistas se relacionan con los grandes empresarios por lo cual su sesgo es, eh, de, toman parte, toman parte porque son parte y porque además quizás muchos de ellos también, no solamente jueces sino que fiscales, tienen tierra. Y como el problema que hizo en las tierras, eh, no tenemos independencia. No hay independencia y estas personas que son parte del Poder Judicial desgraciadamente criminalizan y mantienen privados de libertad a personas como hoy día eh, lo está viviendo Gastón que se ha acoginado a quien, eh, bueno, tengo el honor de poder defender. Yo agradezco la confianza que me otorga la familia y en general el pueblo mapuche de poder eh, ayudar y aportar un poquito, un grano eh, de ayuda en esta parte de, de la lucha que es la, la criminalización y en donde Gastón ha visto eh, y, y se es parte del de, eh, sesgo eh, nuevamente racista y discriminatorio respecto de su detención, porque la detención que se produce Respecto de él es eh, un ejemplo de la persecución por cómo eres, quién eres, qué piensas y cómo, y además incluso de esta persecución física del otro que es distinto, diferente, y que por ser distinto y diferente eh, es más fácil criminalizar y estigmatizar. Y además, como somos parte de una sociedad muy conservadora, eh, a los que son diferentes además más, eh, le, le, a la institucionalidad le cuesta menos. Eh, privarlos de libertad y denominarlos delincuentes eso es lo que ha hecho el Estado en numerosas oportunidades y generando estos enemigos internos o estos eh, enemigos que personas que piensan distinto en definitiva como lo es Gastón Gastón que el día que lo detuvieron eh, tenía una moica de color verde fosforescente unos pantalones blancos pitillos, una podera blanca y yo lo digo así porque eh, eh, no es menor esa características físicas altamente llamativas respecto de eh, hechos acontecidos en, eh, en Villarrica en particular, donde hubo protestas por la muerte del asesinato de eh, Elvis, eh, una persona que fue asesinada por carabineros a la fuera de su casa en horario toque queda en Villarrica, y por esa razón había una protesta una semana después de la muerte además de Francisco, a manos también de carabineros, de Francisco, este chico que era malabarista y que fue asesinado en Panguipulli, y eh, en esta en ese contexto eh, es como eh, existen manifestaciones y él se hace parte de estas manifestaciones uh -huh. y es grabado constantemente por las cámaras de, eh, del frente del y de la municipalidad por más de 20 minutos en, este, en ese contexto, y, y coetáneamente, es cuanto sucede la, eh, el incendio a la municipalidad. Él es detenido porque es observado por carabineros a través de estas cámaras, eh, intentando encender el emblema patrio, eh, el, la bandera chilena, que estaba en el frontis de la municipalidad, y es grabado por más de 20 minutos, eh, protestando, encapuchado, eh, intentando realizar este, esta quema y luego lanzando piedras, He detenido 15 minutos de, luego de eso y pasa un hecho bastante llamativo que es que en la comisaría a él se le, se le habla y se, y se le pregunta si él, de cuál era su origen. Y luego de eso es sacado de, eh, de la comisaría para mostrarlo a la prensa y luego es ingresado solo en un acto que en definitiva eh, fue, me parece... Eh, decidido por la institucionalidad, los altos mandos, eh, en lo cual deciden, hoy aquí tenemos a, a una persona eh, filmada realizando un acto, entonces, bueno, eh, probablemente eh, será esta misma persona eh, que también realizó la, el incendio de la municipalidad. Y eh, aparecen con un supuesto testigo presencial, que en definitiva no es un testigo presencial, sino que es un testigo protegido, que esa característica eh, eh, es particular, especial, que, la, que tener un testigo protegido, que cualquiera de nosotros, imagínense, eh, nos acusan de un delito tan grave como incendiar un, un edificio público que empieza el, el, la pena en 10 años y un día, eh, si nosotros no, nos dicen que la única prueba que existe hoy día es un, una persona que declaran en nuestra contra, que la declaración no, no es más de cinco líneas, y que va en contra de esa declaración de lo que físicamente nos muestran, como es la cámara que graba constantemente a Gastón a las afueras de la municipalidad. Nosotros querríamos saber al menos quién es esa persona, y por qué declaró como declaró, por qué está mintiendo en definitiva, porque Gastón es inocente y no sabemos por qué hay una persona que, que eh, dice que él fue, aún en contra de la prueba que tiene la misma fiscalía. Y que no es solamente esa prueba, sino que incluso hay un video en particular donde eh, se ve desde el costado de la municipalidad el momento exacto en que inicia eh, el incendio y e incluso se ve la persona, dos personas que lo inician. Estas personas aparecen completamente vestidas de negro y ese video no ha mostrado la formalización. Eh, solo se muestra el video donde aparece él de frente eh, esa es la única prueba que se muestra y ese otro video no se muestra, no sabemos por qué se descarta pero está el informe policial las conclusiones, el video también aunque todavía no ha sido entregado hasta la defensa pero eh, porque extrañamente ese video que se entregó en su momento cuando se pidieron los videos el único que venía dañado era el video que establece que la hora en que empieza la, el incendio en la municipalidad de Villarrica es coetánea al momento en que Gastón estaba frente y fue grabado en toda oportunidad. Gastón declaró al día siguiente de su detención, en las horas de la mañana. Él me cuenta que le dijo al fiscal así como, yo le voy a contar lo que realmente pasó para que usted no pierda tiempo. Ese día en la mañana, ese día yo fui, protesté, yo fui, estuve y reconoce lo de la bandera, reconoce haber tirado eh, piedras en contra del carabinero, entrega su teléfono sin clave, entrega sus vestimentas y permite que le tomen muestras de residuos de sus manos. Eso se llama colaboración, con, pero sustancial absolutamente, de parte de Gastón, quien en definitiva realiza todos los actos que incluso fueron alegados como atentatorios porque no, no hubo un abogado presente cuando él declaró. Ahora, luego de yo asumir la defensa, puedo decir que él declaró perfectamente. Es lo que le está diciendo el fiscal, es la verdad. Lo que pasa es que desgraciadamente la institucionalidad, cuando el que cuenta la verdad es ese otro que no es de su clase, que no, no es parte de la élite, no le creen. Y, y aquí yo el ejemplo más claro respecto de eso es el caso huracán. Porque en el caso huracán, los mienes, ¿qué hicieron la, el primer día que los detuvieron? Dijeron, esos mensajes no estaban, si yo ni siquiera uso Telegram, me acuerdo que dijo Yaitu. Otro dijo, yo nunca he hablado con tal persona, ni siquiera lo conozco. <risa> Obviamente no, fue, eh, no fueron escuchados, fueron acusados por asociación ilícita terroristas, se les pidió prisión preventiva, eran todos los dirigentes de todos los camiones quemados, más de 100 camiones, ya la, lo tenían todo, eso dijo el Ministerio Público y la Inteligencia ante todos los medios de comunicación, lo mismo que hicieron con Gastón, lo mismo que hicieron con Gastón, y no les creyeron. Luego la Corte Suprema los deja en libertad, pero pasan seis meses cuando acusan de... Eh, lo, lo, de cosas pare, parecidas, pero en este caso acusan a un fiscal de haber filtrado información. Y el fiscal dice, pero no, si eso es mentira, esos mensajes nunca han estado en mi teléfono. ¡Ay! Dice la fiscalía, entonces tenemos que investigarlo. Entonces a los fiscales sí le creyeron. Y al ayudante de fiscal también le creyeron. Pues, y por primera vez la fiscalía fue y envió los antecedentes enseguida para que fueran revisados el teléfono del fiscal, ¿no? Estos esto no es posible, al fiscal le, creyé, le creemos, ¿no es cierto? Y ahí se hizo una revisión exacta, ¿y qué hicieron? Pidieron sobreseimiento definitivo respecto del fiscal. Es decir, que no se siguiera persiguiendo al fiscal por estos hechos, porque lo, los mensajes eran falsos. Después, a solicitud de la defensa, se solicitó el sobreseimiento definitivo en contra de todos los lamienes acusados, más de 11 mapuches dirigentes de acusados en ese tiempo, pero no fue impulsada por la fiscalía la fiscalía nunca le creyó a los lamienes al principio, solo fue porque hubo una, eh, una discusión disputada entre carabineros y, fi y fiscales, del cual el trasfondo seguramente nunca lo sabremos, porque pasó lo que pasó. Lo cierto es que sirvió para demostrarle a un país entero que es lo que los mapuches vienen diciendo hace muchos años es que son criminalizados, que existen montajes y que en definitiva... La prisión política es una prisión política que se realiza porque ellos ejercen y luchan por defender el territorio, por defender las tierras, por defender en definitiva la autodeterminación y los derechos que se fueron usurpados de parte del de Estado chileno. Entonces hoy día eh, lo que está viviendo Gastón desgraciadamente es algo que se vive consecutivamente en la Araucanía y que también los presos chilenos hoy día han empezado a sufrir de manera efectiva como fue la condena que están viviendo los jóvenes del Hotel Principado donde hay tres condenados por molotov a, a cárcel efectiva. Eh, ahora es súper bueno igual que eh, la, la sociedad chilena eh, les sirva, digamos, para abrir los ojos respecto de esto y también para cuestionar esta institucionalidad que es tan intocable es tan intocable el Ministerio Público, es tan intocable eh, las policías, es tan intocable el Poder Judicial que es una institucionalidad que no está cumpliendo con sus obligaciones con los, sus obligaciones constitucionales con sus obligaciones legales y de la cual nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir de exigir y de hacer público ya, porque eh, si hoy día va a haber un nuevo pacto social del cual espero, Rosita, que seas parte de esa construcción y de esa escritura, eh, en ese pacto social también tenemos el derecho de exigir que eh, nuestro poder judicial, que, que al tanto está que nos debe, porque no nos debe solamente de ahora, nos debe desde la, desde la dictadura, ya toda esa impunidad gigantesca que, que se ha dejado y todo ese, ese, ese gran eh, libro negro de la justicia chilena, ¿no? que alguna vez leí, que sabes que lo vuelvo a releer, me impacta cómo es posible que, eh, que quienes se dicen ser parte de, de, de personas que quieren aplicar justicia en una sociedad puedan ser parte de la persecución en, en contra de quienes son más oprimidos. Y, y no podemos seguir teniendo a cualquier persona en un poder así entonces no, no, todos los que son hoy día parte del poder judicial deben ser nuevamente escrutados por, por la sociedad y se va a cambiar la constitución, toda la institucionalidad debe ser observada y no tenemos que tener miedo en, en decirlo cada vez más, eh, sabemos que tiene sus consecuencias, eh, los que hemos llevado por años eh, denunciándolos también hemos tenido nuestras propias persecuciones pero creo que eh, las cosas están cambiando definitivamente y que los ojos y las visiones que debemos que tener al respecto deben ser visiones eh, sin miedo, que eh, yo espero honestamente que la Corte Suprema en el caso de del eh, Hotel Principado dé una señal clara respecto de que no es posible que unas personas sean condenadas por la sola declaración de carabineros, con lo cuestionada que está la institucionalidad de carabineros. Eh, y para también, eso, también Karina, le quedan un par de minutitos solamente. Ya, muchas gracias. Y, y con lo cuestionada que está la institucionalidad de carabineros, entonces... Es así también como debemos cuestionar la institucionalidad del Poder Judicial. No puede ser que, eh, que estén ahí sentados tan tranquilamente y ahora más encima detrás del Zoom, porque ni siquiera van a los tribunales. A los tribunales solamente van los obreros, es decir, los guardias, no sé, los gendarmes. Ellos van a tribunales, pero los jueces siguen calentitos en su hogar y al parecer los guardias y la gente más pobre siempre es inmune al COVID, pero hay algunos privilegiados que no se acercan a, a trabajar. Y ahí yo digo, ¿cómo aplican justicia detrás de echar una camarita? Como si nada, ¿no es cierto? A través de unos WhatsApp, a través de unos chats, yo observo y, y digo que eso es otra cosa que tenemos que exigir rápidamente, que el poder judicial vuelva a sus funciones, sus verdaderas funciones son en, eh, en pre presencial. O sea, estamos hablando de, de eh, aplicar justicia, de escuchar testimonios de, en definitiva, eh, aplicar principios que la, la, la oralidad y la presencialidad son principios que son básicos y que no deben perderse ahora con esto de, eh, de la pandemia. Yo espero que, en definitiva, con, con Gastón en la práctica, hoy día estamos eh, aún en la etapa de investigación, mañana tenemos revisión de carpeta presencial, lo que también exigimos, eh, para poder eh, revisar nuevamente, prontamente, su cautelar. Yo, en la Corte de Apelaciones, hubo un voto eh, que, que dijo que él pudiera cumplir en libertad, por lo cual vamos a insistir en el cambio de medida cautelar, porque creemos absolutamente eh, en la libertad de Gastón y que los antecedentes son absolutamente claros en, respecto de su inocencia. Muchísimas gracias, Karina, por tu elocuencia en explicarnos eh, la situación del caso. Y ahora le voy a dar rápidamente la palabra a la familia y al vocero de Gastón eh, para, que, para que nos puedan contar cómo están ellos y cómo está la situación de Gastón y de la familia. Mari, Mari, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, eh... Aquí estamos en el loftra Aguapi, distante unos 30 kilómetros de la comuna de Panguipulli, a las orillas del lago Calafquén. Eh, me encuentro junto a la ñuque de Gastón, la mamá. Eh, nosotros hemos estado desde el primer día en que Gastón fue detenido en Villarrica. Eh, estuvimos ahí para, para, esperando nosotros la libertad de él. Y la verdad es que no la hemos pasado bien este último tiempo, porque este, eh, Gastón, es eh, de, dentro del territorio, dentro de nuestro LOF, cumple varias funciones que hoy día eh, está impedido de poder realizarla. Y me refiero al tema de la defensa territorial, al tema espiritual, y, y a un tema familiar que... que que es lo que más extraña acá en, en este espacio. Eh, hemos creado unas redes de apoyo que nos permiten hoy día visibilizar un poco lo que sucedió con el, con el hermano Gastón eh, y de alguna manera poder llegar a, a concientizar un poco a la población. Esto no nos trae la memoria eh, nosotros venimos de, de familia de en realidad. Nuestro, en el caso de, de mi papá, él se llamaba Cerritorio Collinao, Coyinahuel. En el 89, en adelante, comenzó una lucha férrea por la defensa de los territorios, y logrando que se pudiera recuperar históricamente una, como, como una de las primeras tierras que se recuperaron en, en, en Panguipulli, y que fue el territorio de las Malvinas, que hoy día se llama Los Tallos Bajos. Ese territorio se recuperó en, es, en ese, aquel entonces que estamos hablando en plena dictadura. Y en ese entonces, eh, nosotros éramos muy pequeños, 10 años aproximadamente tenía yo cuando pasó esto, y sufrimos la persecución un poco de, de, de, de la policía de, de aquel entonces. Y cómo, cómo intentaban buscar a mi papá para, para encarcelarlo o tal vez para darle muerte. Entonces, es, esa... Es, eh, hemos vivido ya este proceso, tanto en aquel entonces, ahora mi papá descansa, hace 12 años que él descansa, perdón, 8 años, y este nuevo brote, esta nueva juventud que está volviendo al territorio, porque nosotros en algún momento también fuimos guarriaches, estuvimos en la ciudad, eh, eh, anduvimos un tiempo caminando fuera, digamos, de, de la espiritualidad, fuera un poco del, del, del sentimiento mapuche que hoy día no, nos, eh, nos convoca, digamos, a, a establecernos aquí dentro de nuestro territorio, de alguna manera, para reivindicar eh, varias cosas, el, el sistema sociopolítico, sociorreligioso, que todo va de la mano, digamos, de, de nuestra cultura, de, no, de nuestros nienmapu, eh, y preservar un poco todo lo que es la el y moñé la diversidad de vidas. Y Gastón es parte de eso. Gastón es parte, viene con esa sangre de, de luchador. Eh, de hecho, eh, Gastón está en la defensa de un espacio sagrado que hay acá, que es un guapi, una isla, que no hace mucho eh, quiso ser vendida por un, un grupo alemán eh, en 700 millones de pesos cuando la pagaron a precios de, de hierba y huevo. Entonces, eh, Gastón está eso, es tierra ancestral, es tierra que fue enajenada con engaño, y hoy día él estaba en eso, en esta lucha, y se cuarta todavía hoy, hoy esa posibilidad de seguir avanzando. Eh, históricamente, nosotros como, como pueblo mapuche, eh, hemos traído una, una lucha que a veces eh, eh, es invisible, digamos, al ojo de la sociedad, pero siempre hemos estado, digamos, en, en, en varios territorios. Hemos vivido en carne propia la, la, la persecución política, la persecución de, la, de, de, de, de este Estado chileno que no nos representa en realidad y, y que más claro es el, el, el, el, el demostrarlo de, de esa manera como Gastón lo hizo eh, quemando la bandera mapuche que no se quemó, o sea, perdón, la bandera chilena que no se quemó. Y, y en un territorio mapuche está levantada una bandera que hoy día es la, la causal, digamos, de, del encierro de él. Y yo espero y esperamos todos que hoy día quienes dicen representarnos de, en, en esta constitución y en este modelo que se quiere cambiar el Estado chileno, lleven ese pensamiento del, del, de, lo, de lo que es ser mapuche. De desvalorar la MAPU, la, la valorización que tiene el arraigo a la tierra. Eh, pensar de que no solo la MAPU es el che, sino que es toda la diversidad que existe. Y dentro de toda esa diversidad que existe están nuestros espacios que hoy día son los que nosotros peleamos, los que defendimos de las hidroeléctricas, de las forestales, eh, de que se nos instalen. Eh, eh, los lagos que, que no se contaminen, que no, en, en los ríos no, no, no haya tranque. Eh, esa es la forma del control territorial que nosotros hacemos. Y la verdad es que esa es nuestra lucha acá. Pero no, a lo mejor nosotros no tenemos, o tal vez tendríamos los, los elementos, digamos, para ir a, a postularnos a una candidatura. Pero, pero nosotros la lucha está acá, en el territorio está la lucha. Y eso es lo que plantea Gastón y por eso él regresó también a su mapa en esta férrea defensa de los espacios culturales que hoy día están siendo atropellados en, en el territorio de La injusticia social que, que hay en este espacio, la injusticia social que ocurrió con la muerte de hermanos que, que simpatizan con la causa y otros que han, estado, que han caído eh, en todo este tiempo desde la muerte de Alex Lemún y de otros de, del hermano desaparecido en Puerto Montt. Entonces hay una larga historia de huechafes caídos y sobre esa sangre de los huechafes caídos es que hoy día se levantan los constituyentes, se levantan los candidatos y nosotros esperamos que esa verdadera representatividad eh, ojalá cambie un poco para, no sé si para que nada, para que nos respeten y, y, que, y que vivamos en una nación mapuche con libre determinación. Porque sabemos que es imposible establecer el, el, el, el, la división, digamos, de, de dos estados. Pero a eso anhelamos nosotros, y esa es la, la esperanza que tenemos como familia de que Gastón hoy día salga y sigamos luchando. Nosotros, lo político, con nosotros no va mucho, somos anti-candidato, anti, anti, anti digamos. Eh, Estamos en esto, porque en esto aquí la lucha está dentro del territorio. Entonces, y nos dimos cuenta de eso estando arriba afuera, en la ciudad. Nos dimos cuenta que andábamos perdidos. Y cuando nos dimos cuenta que andábamos perdidos era porque no teníamos nuestra mapu. Y nuestra mapu es como la madre. Y eso es lo que hace al de ser el, el, el, la persona que pone el peso a las balas. Esa es un poco la conceptualidad de cómo nosotros vemos desde, la, desde, lo, desde lo más profundo de, de, de, de, de la... Del, del, del, del observar de, del hacer este ejercicio de, de volver al territorio eh, en, en el aspecto emocional eh, yo creo que tenemos rabia con el Estado pero no, no, no, no hemos bajado los brazos desde acá porque de alguna manera todo lo que se dijo de Gastón de que él era eh, prácticamente una persona en situación de calle eh, y lo otro que también se dijo que Gastón tenía un puntuario alto eh, con antecedentes. Antecedente. Eh, nosotros de repente escuchamos a carabineros que todavía por ahí se repiten en, en algunos videos donde denostan a Gastón eh, y nos damos cuenta del sesgo racista que existe toda, toda, en esa zona de, de Villarrica, donde están, están todos los fachos, están todos los fascistas y hoy día uno se da cuenta que el fiscal no está haciendo su pega. Gastón no tiene antecedentes, Gastón no está en situación de calle, Gastón vive en este territorio, tiene su familia. Dentro de la, de la comunidad, eh, él ocupa el cargo de Carl Fuguentro que es el ayudante del Machi. Es como mi brazo derecho eh, en, en lo que es acá el, el territorio. Entonces, se equivocaron. Eh, aquí el fiscal se equivocó, Carlos Hoffman se equivocó, Carlos, Carlos Hoffman no está haciendo su trabajo. Es una, es una manga de, de corruptos que está ahí junto, porque el magistrado eh, y, y los abogados que hoy día, que en algún momento, por lo que hemos sabido por antecedentes, trabajaron para Bachelet, y hoy día están comiendo de viñera. Entonces, ese, esa es la justicia que hay hoy día. Esa es la justicia que, que se ha enfrentado Gastón. y eso es Lo que hoy día Gastón está haciendo dentro de la cárcel también es un poco visibilizar lo que pasa ahí. Porque Gendarmería en Villarrica no estaba preparado para recibir a un wecha eh, Se tuvo que hacer eh, varias eh, intervenciones eh, a través de nuestra abogada, audiencias, para poder eh, él pueda seguir, eh, sea, pueda ser considerado también como, como comunero y, y preso político, Mapuche. Eh, a través del convenio 169, que ha sido una lucha que han dado dieron muchos loncos que hoy día a lo mejor ya no están y que, y que conocimos y que caminamos con ellos. Que, no, no tuvieron, que ellos nunca tuvieron la intención de, de llegar a tomar un, un poder o el, o el ego de tener un poder, sino que, sino que dejar algo plasmado para su gente. Así como, como muchos otros programas que, que hoy día eh, son de asistencialismo que han llegado y que nosotros acá como Mapuche no lo recibimos porque sabemos que es asistencialismo, que es migaja que nos entregan. Y, y no estamos para eso, nosotros estamos para, para vivir esta forma, esta, esta di forma distinta tal vez, para quienes no conocen la, la vivencia mapuche, eh, nosotros tratamos de hacer eso. Así que, y el mensaje que deja Gastón es que hay que seguir luchando, hay que seguir visibilizando, y nosotros eh, estamos en eso, en visibilizar y, y llegar a, a, los, a, los, a los medios de prensa fascistas que hoy día que vendieron una imagen de Gastón y que realmente no es. Entonces estamos empeñados en eso. Y la verdad es que, ya, claro, estoy aquí con, con la ñuque de Gastón porque eh, el love tiene que ser así. El love, si no, si no está reunido, no tiene peso, porque de alguna manera, si no nos ven juntos, también ven que estamos débiles. Y nosotros estamos siempre juntos. Hemos, se ha creado una red de apoyo hasta a nivel internacional que nosotros no... No pensábamos que íbamos usando un territorio tan chiquitito, Tralahuapi, y hoy día, por este caso, se está dando a conocer y, y se están dando a conocer varias luchas que están pasando aquí en el territorio. Eso sería lo que yo puedo decir en, en nombre de la familia, en realidad. Eh, muchísimas gracias por su intervención. Eh... Y también por eh, transmitir eh, el mensaje de, de Gastón ¿no? aquí a la comunidad. Eh, estábamos mirando acá en el Facebook que no tenemos preguntas, tenemos más que nada saludos, eh, saludos para casi todas las personas que han hablado acá. Así que como nos queda un poco de tiempo acá en, en televisión, eh, oh, me gustaría darles... Eh, un poco la palabra para que conversemos, si alguien quisiera agregar algo más, eh, hacer otra ronda, más cortita, por supuesto, eh, y así podemos eh, continuar eh, comunicándonos y conectándonos eh, en torno a la situación que está viviendo Gastón y su familia. ¿Qué? ¿Alguien eh, quisiera? Por acá nosotros, la mamá de Gastón quiere decir algo, un poquito para agradecer también la oportunidad que nos has dado. Por supuesto. Por supuesto. Mari, Mari Compuche a todas las personas que están ahí. Eh, agradecerle más que nada la oportunidad de que, que nos den de, de visibilizar un poco más lo que es el caso de mi hijo. Eh, bueno, él siendo un muchacho de trabajo, a llegar a, esa, a estar ahora en una cárcel, para él ha sido invasivo totalmente en su vida, tanto personal como privada. Y también por mi nieto, que él tiene un hijo y el, el niño es muy papón. Y a mi nieto se le arrebató a su papá de, de, de, de un rato para otro, de la noche a la mañana, él apareció sin papá. En sus plenas vacaciones. Entonces, eso es fuerte y, y muchas cosas que hemos vivido, mi hijo ha, ha estado, bueno, con su salud muy deteriorada y aún así, fiscal, fiscal eh, y jueces no han querido ir, no han querido ir la, la verdad porque ellos avalan la mentira y la corrupción, pero bueno, aquí estamos, vamos a seguir dando la lucha y vamos a seguir, nunca vamos a bajar los brazos mientras Gastón esté ahí, siempre vamos a estar dando la lucha y por eso le agradezco y también por ser Gastón como es, eh, él dentro de su trabajo y dentro de su ir caminando en esta vida fue dejando eh, amigos por aquí, amigos por allá y cada vez que uno conversaba con él, hoy eh, por ejemplo, por decir así, ah, dijéramos Copiapó. ¡Ah, Copiapó tengo un amigo! ¡Ah, no, yo tengo un amigo! Y nosotros, bueno, yo como mamá lo escuchaba y decía, ¡Muchas, tantos amigos tendrá! Y bueno, en esta, esta oportunidad aquí veo lo que fue dejando, lo que fue sembrando, porque ahora tiene grupos de apoyo, redes de apoyo de, de sur a norte, eh, incluyendo al extranjero que, que siempre están pendientes ya sea por whatsapp o por los medios preguntando ¿Cómo está él? qué se puede hacer eh, y eso, eso a uno le fortalece a mí como mamá me fortalece eso eh, y eso así que esto de poder visibilizarlo eh, se agradece mucho porque bueno pebre los medios, los medios eh, libres, como televisión, eh, radio y todo, porque mostraron una imagen, fue un asesinato de imagen que hicieron con mi hijo, mostrándolo con nombre, con apellido, identidad, eh, lo lanzaron con todo. Pero ¿quién le paga eso a él? ¿Quién le devuelve el tiempo que él no puede trabajar para su hijo? ¿Quién le devuelve el tiempo que ha perdido de estar con su hijo, que él estaba siempre con su hijo? Eh, el, eso es lo que a él le duele estando allá. Todo el tiempo que yo he perdido con mi hijo, todo el tiempo que pierdo, ¿quién me lo devuelve? ¿Por qué estoy aquí si yo no debo eso que me están culpando. ¿Por qué el fiscal no hace la pega? ¿Por qué él no busca el verdadero irresponsable? El verdadero irresponsable. Y, ¿Y por qué decir tanto que un incendio si fue un amago de incendio? Un amago de incendio. Con esa, esa bandera chilena que no representa al pueblo mapuche, a mi pueblo no lo representa. Y como también la municipalidad fue un amago de incendio porque fue no sé cuánto un ojito, justo lo de la piedra, creo, o del, del objeto que lanzaron ahí. Entonces, Bucha, no hemos podido visibilizar mucho porque no, los medios eh, sensacionalistas, digamos así, no, no nos han dado la... Para, para, para, para discriminar y para venderlo como el peor de los, de los delincuentes. Ahí estuvieron abiertos, pero para ver la otra parte, ahora la contraparte no, no hay puertas. Así que eso es lo que le puedo decir y muchas gracias, agradecerle y saludarles a todos y sería lo que puedo decir. Eh, muchas gracias a todos y que estén bien. Muchísimas gracias, Nora, por sus palabras y hablarnos de más, más del corazón de su hijo. no eh, Ahora todavía nos quedan unos minutitos, si alguien quiere decir algo más antes de cerrar eh, este programa. Sí, a mí me gustaría decir pues, algo. Eh, comparto plenamente la reflexión que hace el vocero de Gastón en la MIEN. En cuanto a, a la desconfianza que hay, en el, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos del proceso constituyente. De nosotros, los, nosotros los mapuches tenemos desconfianza de este proceso. Nosotros no éramos invitados a este proceso. Este proceso constituyente es el proceso del pueblo chileno. Pero nosotros como mapuche estando acá por lo menos yo la candidatura que yo represento, lo que hemos reflexionado con las comunidades con las que yo me he podido relacionar y que me pidieron que, que asistiera, no lo veo como un objetivo. La constitución para nosotros los mapuches no es un objetivo. Debe ser una herramienta para eh, poner las primeras piedras o, o seguir avanzando en el camino hacia una autonomía. Yo me declaro una mujer autonomista. Siempre voy a mirar el ejercicio de la autodeterminación como el objetivo final de todo mapuche debe ser ese, pensando en el colectivo, la autodeterminación y la autonomía. Eh, y en ese sentido tampoco me siento representando al pueblo mapuche, yo no represento al pueblo mapuche, yo lo que voy a hacer es un rol de abogada para ir a defender los derechos colectivos mapuche, ¿frente a quién? No frente a nosotros, los mismos mapuches, nosotros estamos de acuerdo, Podemos tener diferencias, matices, lo que queramos, pero todos estamos caminando hacia, hacia que nuestro pueblo siga eh, existiendo, que se siga fortaleciendo, que se sigan reconstruyendo por social, cultural, políticamente, eh, después de, todo, eh, de todas las consecuencias que hemos tenido que vivir por las políticas que ha establecido el, el Estado chileno hacia nosotros. Entonces ¿Contra quién nosotros vamos a ir a defender? ¿Qué rol de abogada voy a, se, se debe pre presentar en la Constitución? es Contra, contra los, la, las personas como Gérdenes, como Luis Mayor, que son los latifundistas, que son los fascistas, que son los antimapuches, y los que han declarado así, abuelo de pájaro, que cuando se ha matado un mapuche por la espalda es un... ¿Es un terrorista o es un, un delincuente común? Lo mismo que hicieron con Gastón, lo hicieron con Camilo Catrillanca. Ese es el actuar que nosotros tenemos que ir a evidenciar y a enrostrar, a enrostrar a la Constitución. No nos podemos quedar callados, que otros sigan hablando por nosotros. Nosotros mm -hmm. tenemos que ir a decir eso, a defender eso. Eso no es posible, este es nuestro territorio. Y este territorio, como yo les decía al principio, nosotros lo reconocemos, este es nuestro wall este es nuestro wall no obedece a la Araucanía, a la región de los ríos, región del Biobío, no, el Walmart. Y ese concepto es el que nosotros debemos llevar para que el Estado por fin reconozca y garantice nuestros derechos, no interfiera con nuestros derechos, porque finalmente lo que está haciendo es poner barreras. ¿Y cuál es la principal barrera? Bueno, la prisión política. Si esa es la, la política de amedrentamiento en contra de los, de los que están luchando. Eh, y eso es para simplemente que nosotros nos quedemos callados y, nos que, y estemos esperando el actuar, que siga este actuar. Se debe revisar, como dijo Karina, el Poder Judicial. ¿Cómo se forman los jueces? ¿Quién nombra a los jueces? ¿Cómo se promueven los jueces? Se re, debe revisar eh, lo, el tema de carabineros, policía de investigaciones. Ellos son militares aquí en el Walmart. No son fuerzas de orden ni de seguridad, son fuerzas militares son guardias de seguridad de las forestales, de los latifundistas, donde les cuidan los fondos, ¿cierto?, para que puedan cosechar. Entonces, esas son las discusiones que hay que llevar. Eh, y eso es lo que yo quería señalar, que comparto plenamente la reflexión y también el temor que, eh, que eh, o la desconfianza más que el temor que hay en este proceso. Lo comparto plenamente. Eh, fue difícil presentarse. Eh, teniendo esta conciencia de que uno se va a meter a la boca, del, de, del, ni siquiera del lobo, de los lobos que han atacado a nuestro pueblo. Pero creo que tenemos los argumentos eh, que hay que presentarlos y que debe hacerse una defensa, no nos podemos entregar así como así. Eso es la mío y toda mi solidaridad con la familia eh, eh, de Gastón. Eh, con la defensa del territorio, con las comunidades en, en recuperación, porque esas son las que nos, le dan dignidad a nuestro pueblo. Muchas gracias, muchas gracias, también. Han aparecido dos preguntas acá del chat, una amplia eh, que pregunta, que dice, ¿existe la posibilidad de que tengamos justicia propia, <coughs> autónoma? que resuelva los problemas en Gualmapu, dentro de nuestras comunidades incluso, y que no tengamos que recurrir obligatoriamente a la justicia huinca. ¿Existe antecedente de esto? Ya que siempre seremos inferiores los mapuches ante los ojos de los tribunales y las cortes chilenas. Es una pregunta abierta. Y una pregunta para, para Karina, que es específicamente en qué está el proceso judicial, en qué etapa sí, está ahora. Eso. Bueno, yo podría responder esa última pregunta. ¿Sí? Eh, actualmente eh, ahí está en etapa de investigación, que se denomina, es como la etapa preliminar, eh, antes de que el, el Ministerio Público decida si es que con los antecedentes que tiene acusa o no acusa a Gastón. Eh, en esta etapa de investigación pueden existir distintas medidas cautelares para asegurar, digamos, las finalidades de la, de la investigación. Y eh, desgraciadamente... Eh, para Gastón, la decisión fue que él esperara hasta, mientras no lo discutamos de nuevo, en prisión preventiva. Y él se encuentra por eso privado de libertad, porque es una, la medida cautelar preventiva que se le está eh, imponiendo. Es decir, aún todavía él no ha sido evaluado, las pruebas no han sido evaluadas en un juicio. Eh, es decir, no hay ningún tribunal que haya dicho él está condenado porque efectivamente es culpable por los delitos, sino que solamente el juzgado de garantía de Villarrica piensa que es necesario cautelar la finalidad de la investigación y mantenerlo en prisión preventiva aún con todos los antecedentes que, que se expusieron y que, eh, como lo dije anteriormente, vamos a insistir. Eh, mañana reviso carpeta de investigación directamente, estoy segura que tienen que haber nuevos antecedentes en eh, los resultados respecto de las pericias que él mismo autorizó a que realizaran a su cuerpo, a sus ropas, a su teléfono, por lo que con esos nuevos antecedentes que nosotros sabemos que eh, van a aportar para poder cambiar la cautelar. Vamos a pedir una revisión nuevamente, lo que eh, aprovecho igual de agradecer la visibilización, esto es muy importante, eh, puesto que los poderes hoy día, y, en, y, y muy, más bien después del 18 de octubre del año pasado, eh, toman bastante en consideración las causas cuando son mediatizadas, y eso por ejemplo, eh, un ejemplo claro, claro, claro de eso, es la causa de Martín Pradena donde se logró una medita, medita, mediatización a nivel nacional tan fuerte que la Corte, por primera vez en la Corte de Apelación de Temuco, yo la escuché hablando eh, de, de la aplicación de tratados internacionales eh, de manera directa, ya, eh, claro, porque estaba saliendo y estaba siendo escrutado a nivel nacional por todo el feminismo. Entonces, eh, lo que no es menor. Y esto tenemos que hacerlo con igual fuerza con todos los presos hoy día políticos. Con la misma fuerza con la que se persigue a un abusador, a un violador, eh, también se debe eh, con esa misma fuerza también visibilizar cuando se persigue a personas inocentes. ¿ya? El principio de inocencia es un principio básico y todos querríamos que si vamos a ser acusados de algo que existan pruebas claras respecto de eso y que no exista una persecución por cómo pensamos y cómo somos. Aquí a, a Gastón se le persigue por ser mapuche, por ser punk. Esa es la verdad, por pensar distinto, porque se le pilló eh, eh, con una cámara realizando un acto que a la República chilena eh, tan conservadora le parece muy atentatorio, ¿no? porque este, este, este delito que se le acusa de quemar el emblema patrio proviene de una ley de 1912, imagínense. Eh, súper actualizado al contexto actual, donde incluso se han derrumbado todos los símbolos colonialistas en las distintas ciudades. Entonces, eh, Y es por eso, en definitiva, que él hoy día está eh, preso, porque era súper fácil mostrarlo a la prensa, esta persona que intentó bajar el emblema patrio, Dios mío, nuestro, nuestro, nuestra rep la representación de, eh, del país democrático y republicano, que eh, bien sabemos que no, no, no, eh, no tiene esas características, pero que necesitamos, evidentemente, eh, generar una presión mediática mayor y una conciencia de que la prisión política existe, de que los presos hoy día eh, se le están vulnerando en sus derechos y que debemos como sociedad apoyar a quienes están más abandonados, los privados de libertad. Eh, muchas gracias, Karina, nuevamente. Aliwen, quisieras decir unas últimas palabras. Nos quedan unos minutos. Sí, sí. Eh, respecto de la pregunta de, de, de si es posible que exista y que se aplique una jurisdicción mapuche autónoma, eh, sí, eso, eso es, es, es válido. Es válido, eh, se desarrolla en gran medida, se está desarrollando justicia eh, mapuche y eh, y eso no requiere de ni la legitimación ni el reconocimiento del Estado de Chile. Eso puede desarrollarse de forma autónoma. Ahora, ¿qué ámbito y hasta qué punto? Eso va a depender principalmente de, de, del número de hermanos y comunidades y asociaciones que voluntariamente acaten los fallos o las decisiones de nuestras autoridades tradicionales, principalmente, o de aquellos que se designen como los que impartan justicia mapuche autónoma. Y eso está reconocido. Está reconocido en instrumentos internacionales, que nosotros tenemos derecho a esa judicatura o a esa jurisdicción autónoma. Eh, los límites eh, están determinados también por el el Estado va a querer siempre de que no exista esa jurisdicción. Y por lo tanto, lo que se resuelva desde el punto de vista interno, eh, va a colisionar con la jurisdicción y la justicia chilena del Estado de Chile. Por lo tanto, hay un tema de toma de decisión autónoma y hay un tema de implementación y de correlación de fuerza de que un pueblo puede ejercer su propia jurisdicción. Por lo tanto, si eh, se cambia algo en la nueva constitución, también hay que hacer ese reconocimiento a nivel constitucional, de que hay temas, y qué temas se abordan como Mapuche, y qué otro tema está en el ámbito, ay, por así ay. decirlo, de la justicia eh, general, de la justicia eh, de todo un país. Ahora, eh, hay un tema y que yo comparto parte, de lo que ha planteado eh, la Lamuén Rosa y parte de lo que ha planteado el vocero de nuestro hermano el macho no todo, no lo comparto todo eh, por ejemplo yo planteaba de que han habido alrededor de 500 hermanos que han pasado por, por la prisión y por la prisión política alrededor de 500 y que las causas estructurales de eso dicen relación con el modelo económico que se está implementando y ese no es un modelo económico en abstracto es un modelo que está consagrado en la actual constitución y por lo tanto si se mantiene ese modelo lo que yo afirmo y lo que yo sostuve era que van a continuar los conflictos con el pueblo mapuche no con una comunidad determinada ni con un conjunto de comunidades, sino que en el conjunto del Gualmapu, en Santiago, en Arica y en distintos lugares. Por lo tanto, si nosotros pensamos de que solamente ejerciendo control territorial a nivel local va a quedar exento a otra región u otra zona u otro sector, mapuche o popular, y no va a ser golpeado y no va a haber presión política, yo creo que es un error y no comparto ese análisis. Lo que yo sostengo es que es necesario cambiar ese modelo para que disminuya el conflicto y disminuya el conflicto con nuestro pueblo y también con el pueblo chileno, porque de lo contrario, si nosotros no cambiamos este modelo económico, cuando las mineras arrasen con el agua en el norte van a detener a nuestros hermanos en el norte, o cuando las Salmoner. Hay 60, perdón, 70 solicitudes de concesiones salmonera en la Bahía de Arauco para los próximos dos años. Si no se cambia el modelo y nuestras comunidades en esa zona resisten, va a continuar la prisión política, va a continuar la tortura, los apremios ilegítimos y la muerte de nuestros hermanos. Es por eso entonces que a, yo sostengo y estoy... Absolutamente convencido que hay que ir a esa convención constitucional y propiciar el mayor, los mayores cambios que se puedan hacer ahí. Y como esto dura solamente nueve meses, porque esto no es, un, no es algo eterno, no es un parlamento el que se va a hacer. Es una situación coyuntural histórica que se da solamente cada 30, 40 años. Lo que sostengo es que hay que tratar de avanzar en todos estos ámbitos, de justicia, de cambio de doctrina de las policías, todo lo que se pueda, junto a los demás sectores que mayoritariamente también se han expresado en ese sentido. Pero principalmente en el modelo económico y principalmente sobre nuestros derechos políticos. Eso no significa que no haya que continuar con el control territorial. No significa eso. Y que no haya que seguir movilizados y que no haya que seguir eh, cuestionando eh, la hegemonía del, del Estado de Chile. Sepan ustedes que la primera vez que el movimiento mapuche arrió la bandera de Chile públicamente y a cara descubierta fue un 19 de septiembre para el día de las glorias del éxito. Nosotros considerábamos que era un ejército genocida respecto a nuestro pueblo y se hizo acá en Santiago. Y la primera quema de la bandera chilena hecha por mapuches se hizo frente a la moneda en una manifestación que organizamos por la muerte y el asesinato de Alex Lemón tres días después de la muerte y del asesinato de Alex Lemón y lo hicieron los mapuches también y lo hizo exactamente Julio Huentecura los mapuches estamos en distintos lugares en Santiago 614 mil yo aspiro a representar a esos hermanos, pero también reconozco de que la lucha que se puede dar en un nivel institucional, en un nivel legal, en un nivel judicial, no es incompatible con el control territorial. No es incompatible con ejercer realmente eh, el control de un territorio, ejercer la jurisdicción mapuche, la espiritualidad mapuche, y también disputarse los espacios ahí directamente ya sea con el colono, ya sea con la empresa, o ya sea directamente eh, defendiéndose de los abusos policiales. No lo encuentro que sean incompatibles. En esta coyuntura, en esta coyuntura de los próximos nueve, diez meses, terminada la convención constitucional, habrá que hacer un balance hacia dónde, por lo tanto, ha inclinado la mayoría de nuestro pueblo sus esfuerzos y si estos pueden seguir desarrollándose y cómo se van a seguir desarrollando. Ese es, un, ese es un desafío, pero yo creo que es posible realizar las dos cosas simultáneamente. Eso. Muchas gracias, Aliwan. Bueno, lamentablemente por tiempo tenemos que terminar eh, ahora. Tenemos tiempo hasta las 8.30 minutos. Ciertamente este es un debate que debe continuar. Eh, eh, queremos, eh, queremos cerrar aquí con un saludo solidario del núcleo de interculturalidad y plurinacionalidad, aquí de la Facultad de Filosofía eh, de la Universidad de Chile, tanto para la familia como para las personas que están comprometidas con Gastón en esta lucha, y también eh, para todas las personas que están comprometidas con, con esta lucha de justicia antidiscriminatoria hacia el pueblo mapuche y y sus hijos e hijas. Eso. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente. Creo que, no. que ya. Creo que Creo que, ya el. Teo. Teo que ya, Karina. Creo que, teo teo. Teo que ya, Rosita. Mucha suerte el domingo. Estamos Así todavía que... en vivo.